Estamos viviendo ahora una época extraordinaria en la historia eh, en la que tenemos acceso a todas las formas de sabiduría humana que se han desarrollado a lo largo de los siglos, de los milenios, y los accedemos mediante el internet. Eh, ahora estoy eh, grabando esta corta introducción al curso de, de budismo eh, desde el lugar donde el budismo empezó hace 2600 años en Bodh Gaya, en la India y el hecho que tenemos esta oportunidad mediante la tecnología mediante la, los, las redes de comunicación de conectar y aprender eh, de todas las formas de sabiduría humana que eh, distintas culturas han guardado y preservado y practicado es una gran, una gran oportunidad para nosotros. Y el budismo es un, eh, una sabiduría humana, eh, no una sabiduría celestial o de los dioses, eh, sino una sabiduría humana eh, que ha estado practicado utilizado, eh, probado, implementado y ha estado enriqueciendo las vidas de los seres humanos en muchas diferentes áreas geográficas a lo largo de, eh, de más que dos mil años, dos mil seiscientos años. Y aunque lo, nosotros lo llamamos budismo y así reconocemos que es una forma eh, de sabiduría, de filosofía, de manera de vivir y actuar, que forma parte de nuestra herencia que, colectiva. Eh, sin embargo, debemos de reconocer que en el budismo tal cual, en los textos budistas, en sánscrito, en tibetano, no existe esta palabra budismo. <coughs> eh, al contrario, la manera <coughs> de describirse es de llamar este camino eh, el Dharma. Y Dharma es palabra sánscrita que quiere decir sostento, lo que nos sostiene. ¿Qué es que nos sostiene en la vida? ¿Qué es que nos sostiene en tiempos difíciles? ¿Qué es que nos sostiene en la vida personal? ¿Qué es que sostiene la sociedad? ¿Qué es que sostiene nuestras relaciones? y es como donde, dónde está la tierra firme. Eh, cuando lo tradu, tradujeron, traducieron la palabra en tibetano, usaron una palabra que quiere decir también transformación, que capta otro aspecto clave del camino budista, que es, es un camino de transformación eh, radical, personal, y finalmente transformación social, transformación del mundo en, en total, y cuando empezamos a explorar esta serie de temas que exploramos en este curso, es una, es una manera de empezar a replantearnos la vida, en el sentido de preguntarnos muy profundamente qué es que me sostiene. ¿Qué es que da significa, significado a mi vida humana? ¿No? Y qué es, ¿Cómo es que quiero usar esta oportunidad que tengo al tener una vida humana? Y parte de la transformación que se lleva a cabo en eh, el camino budista y ojalá también en este curso, es una transformación en cómo entendemos que se encuentra la felicidad. ¿no? porque finalmente lo que buscamos con la vida el resultado que queremos tener de la vida es felicidad una, una vida feliz y significativa y por lo tanto a lo largo de este curso una meta clave va a ser de preguntarnos muy seriamente cómo defino felicidad lo ¿No? que es que me hace realmente feliz y qué es eh, que es una felicidad, que parece felicidad sin realmente ser.